Hola, buenas tardes. Estamos aquí ya a punto de comenzar la presentación del curso de hemoconciencia que vamos a hacer en Almería Capital y quería comentarte un poco cómo hoy vamos a, cómo se iba a desenvolver, aunque se va a grabar y se va a colgar a lo largo de esta semana, así que esperemos que la veas y que disfrutes con ella. En principio quería decirte eh, que el curso de hemoconciencia viene hablando, o la terapia de hemoconciencia, se divide como en tres partes. La primera parte sería la dinámica de liberación emocional, que es una en esencia, hemoconciencia es una técnica de liberación emocional. La segunda parte hablaría de la filosofía de la que es cómo, cómo llevamos, llevarnos esa, esa técnica de liberación emocional a un entendimiento más profundo. Y la tercera sería cómo utilizar toda esa técnica, toda esa filosofía, a llevártela a tu día a día. Cuando aparece hay una liberación de emociones, hay un entendimiento y comprensión de lo que estaba ocurriendo y eso esto te lo llevas al día a día, empezamos a eliminar sufrimientos súper rápido y súper bien. Dentro de este apartado, pues quería ir detallándote cada uno de ellos muy rápidamente. La técnica de liberación emocional primero sirve para desbloquear aquellas cosas, eliminar corazas emocionales, desbloquear las partes de de creencias limitantes y asociaciones negativas que tenemos con distintos hechos y personas. La filosofía que bebe del zen, del taoísmo, del budismo, etcétera, te da una referencia clara y específica de lo que eh, deberíamos de ir llevándonos al día a día, lo que nosotros tenemos que ir entendiendo. Y la tercera parte sería la de integración de toda esa información filosófica y, y la liberación que hemos hecho de cada una de las emociones que te está atrapando, que te está haciendo esclavo un poco de, tu, de tus dinámicas de patrones de conducta o incluso de tus propios dolores y cómo llevarla al día a día para que no vuelvan a repetirse. Así que, como te decía, quería invitarte el 18, 19 y 20 de marzo en Almería Capital al primer nivel, a la segunda edición del primer nivel de Hemoconciencia Terapia creo que vas a disfrutar mucho, tanto si eres terapeuta vas a obtener grandes resultados con la técnica y si eres una persona que simplemente te apasionan las emociones, el mundo de las emociones, vas a disfrutar muchísimo con todas las dinámicas, ejercicios que vas a hacer. Como suelo decir, cuando haces hemoconciencia la sientes, al final se trata de sentir hemoconciencia. Recuerda que hemoconciencia es el acrónimo de conciencia emocional, es decir, de tomar conciencia del momento presente de lo que estamos sintiendo en cada momento, tanto para el terapeuta como para el paciente. Se logran grandes resultados muy rápidamente y creo que vas a disfrutar mucho con esta técnica. La puedes utilizar, como ya hemos comentado, he comentado en otros vídeos, tanto individualmente como técnica independiente, trabajar exclusivamente con ella, como para enriquecer tu cajón de herramientas de todo lo que sueles trabajar con pacientes. Bueno, recuerda. Eh, esta presentación que vamos a hacer a continuación va a ser grabada, la vamos a colgar en internet, va a durar un, aproximadamente una hora, hora y media, y quería decirte que espero que la disfrutes. También, por otra parte, decirte que se va a colgar en la página de Hemoconciencia en Facebook, www.facebook.com barra hemoconciencia, en la página de hemoconciencia www.hemoconciencia.com, y también que si tienes cualquier otra duda sobre el curso o el taller que, que vamos a impartir, puedes escribirnos a la dirección de correo electrónico info.hemoconciencia.com. Espero que disfrutéis la presentación. Muchas gracias.